Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel de la Rosa y al día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el sexismo y su comprensión desde la psicología cognitiva. El objetivo general es que los espectadores identifiquen los elementos utilizados desde la psicología cognitiva en la formación del constructo social del sexismo, así como comprender qué son los esquemas, estereotipo, categorización y creencias. Ahora, la psicología cognitiva es una rama de la psicología la cual estudia cómo el ser humano aprende, piensa, toma decisiones y cómo conoce el mundo que le rodea y cómo actúa en consecuencia de las bases del conocimiento que él tiene. El primer tema son los esquemas. Estos son una estructura mental de conceptos interrelacionados con una organización significativa. ¿Qué quiere decir esto? Vaya, un objeto lo, le otorgamos lo que son atributos, en este caso que tiene ojos, tiene cola, tiene colmillos, tiene este, orejas, que reacciona, que socialmente se le conoce como gato, pertenece a la categoría de los felinos e igualmente a lo que es animal, pero también hay creencias no tangibles, como en el antiguo Egipto decían que eran sagrados, que son un ente malvado eh, en la época medievales y las supersticiones dicen que son brujas son de mala suerte pero hay otras cosas que son verdaderas tales como matan ratones y tienen visión nocturna pero todas estas atribuciones es lo que hacen el concepto de lo que es el gato ahora lo que es la categorización es el proceso en que ideas y objetos son reconocidos diferenciados y comprendidos ahora esto se realiza también en lo que es la sociedad, la categorización social. A la izquierda vemos un grupo de jóvenes de negro, pelo largo y con el símbolo de rock en sus manos, lo cual podremos decir que son eh, rockeros. Y a la derecha vemos un grupo que, de hombres que por la manera de vestir, la man las poses de sus manos, podremos decir que escuchan hip hop. Lo interesante viene en que nosotros, dependiendo de las creencias que tenemos, podríamos considerar ciertas actitudes de estas personas, los podríamos ver como hostiles o amigables, dependiendo de cómo nosotros crecimos y conocimos a este grupo de personas, cómo las concebimos en nuestra mente. Esto es lo que nosotros llamamos estereotipo, y es un conjunto de creencias sobre los atributos asignados a un determinado grupo social. Son modelos de conducta que se convierten en esquemas profundamente arraigados en nuestra mentalidad mentalidades al punto que los adoptamos como parte de la naturalidad humana. Aquí vemos eh, lo que viene siendo un budista y usualmente es lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos esta palabra, la túnica que no tiene pelo y se encuentra en las montañas. Sin embargo, una budista también puede ser así y no necesariamente tiene que cumplir con estos atributos entonces vamos a ver cómo se relaciona esto con el sexismo el sexismo es un término que viene del feminismo eh, desde los 1960 para denunciar lo que era la subordinación y discriminación por parte de los hombres al considerarse este superior a los sexos biológicos y esto era porque antes la mujer no tenía derecho a votar, tener tarjeta de crédito tener propiedades no podía estudiar en universidades así como viene en esta lista eran muchas cosas en la actualidad es muy difícil que se pueda concebir en una sociedad moderna que siga esto y de hecho se hace raro a las sociedades modernas cuando vuelve este tipo de situaciones o se aplica, vaya. Entonces, para estas personas de 1920, 1930, etcétera era normal ser así. Así era la sociedad, era lo que, como funcionaba y eran los atributos que debían tener los hombres y las mujeres y estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, pero así solía ser. ¿Por qué? Por las creencias de género, que estas ya tienen muchísimo tiempo, en la cual consideran que las mujeres no son agresivas, son eh, sumisas, pasivas, eh, son este gentiles, hablan mucho, emocionales, y el hombre agresivo, independiente. Eh, vaya, lógico, cruel. Sin embargo puede haber hombres que no necesariamente tienen características masculinas y mujeres que no necesariamente tienen características femeninas. Estas son creencias que se basan en lo que es la sociedad para crear estereotipos de género, que era lo que hablamos eh, anteriormente. Así pues, ¿cómo se perpetúan este tipo de situaciones? Bueno, cuando un ser humano nace, obviamente está identificando cómo es que él pertenece a este mundo y cuál es su rol y se basa en su familia para decir, bueno, ok, eh, si yo soy mujer debo comportarme como mi mamá lo hace y si soy hombre debo comportarme como mi papá lo hace, eh, lo cual no tiene nada de malo. Sin embargo, estoy explicando cómo es que siguen estas tendencias dándose totalmente. Sin embargo, vamos a presentar aquí algo que puede causar ruido eh, mental, que es la disonancia cognitiva, aquí vemos a, a un hombre eh, vestido con ropa de mujer y lo que yo quiero lograr aquí es que puede causar una emoción en usted de risa, este, desagrado, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Lo que son sus esquemas se están viendo eh, reflejados contra otra idea y esto es lo que llamamos disonancia cognitiva que es una tensión o desarmonía interna en el sistema de ideas, creencias y emociones que ahorita tiene en su momento, y es que entran dos pensamientos en conflicto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que estoy viendo no le da lógica, no le da sentido, porque sus atribuciones sobre cómo debe ser un hombre, qué características debe tener, no son esas. Eh, vaya, es de moldearse otra vez. Esto es lo que dificulta que se dé lo que es la equidad directamente. ¿Por qué? Bueno, en realidad los hombres, eh, no hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres, es lo que la sociedad determina, tal cual en base a las creencias que uno tiene personalmente, los hombres que son solteros o viven directamente en un departamento, tienen que lavar, tienen que hacer su comida y no necesariamente están haciendo una labor femenina y las mujeres Pueden pilotear, pueden ser empresarias, pueden ser químicas, pueden ser ingenieras. No necesariamente están realizando un trabajo un hombre. Sin embargo, es por eso que debemos minimizar el sexismo. Para que se den más oportunidades de trabajo para hombres y mujeres, más respeto como seres humanos y que se ya disminuya la discriminación por sexo. Así pues, como es una oportunidad de trascender. Bueno, estas son las referencias. Y yo me despido de ustedes eh, con unas preguntas que van a reafirmar lo aprendido en este curso. Y pues nos vemos a la próxima. Hasta luego.